qué es un blockchain? Pues un blockchain es una especie de base de datos distribuida formada por muchos nodos de una red de ordenadores y que es capaz de almacenar eh, información en formato digital. En el mundo cripto se suele eh, hablar de blockchain ¿no? para esta base de datos distribuida que mantiene un registro seguro y descentralizado de las transacciones realizadas por los usuarios. ¿Vale? Lo que permite este, este blockchain es garantizar la fidelidad y seguridad de cada registro de datos, generando confianza de que esa información es verídica sin necesidad de un tercero de confianza. Es decir, nos permite hacer lo que en el mundo real eh, hacemos gracias a un notario, ¿no? pues que, que da fe de algo, lo apunta y va a un registro central, ¿vale? pues aquí lo hacemos de una forma descentralizada porque hay muchos nodos en la red, ¿Vale? Pues que, que garantizan que esa información es, es correcta. Entonces, además de ser seguro y demás, es descentralizado. Es decir, de no dependemos de un tercero de confianza y que ese tercero de confianza eh, no puede mentir a todos o puede, o puede ser atacado pueden pasar muchas cosas, ¿no? Nos aporta todas estas capas de seguridad